Bienvenidos de nuevo a estas entregas para compartir los conceptos generales, los valores, las partes de la formación integral del de camino hacia ser terapeuta, hacia sentirse terapeuta y compartir pues desde esta perspectiva. Uno de los temas que nos quedan es quizás el más curioso, es el más energético. Es el. Bueno, yo he visto formaciones de protegerse, eh, cómo protegerse. Uh, bueno, pues, sí, formaciones técnicas sí. uh, y un sinfín. Voy a ser lo más claro, lo más llano posible. Lo más, aunque sí contundente, si necesitas, necesitar es una carencia, si necesitas protegerte para hacer de terapeuta, no hagas de terapeuta. Es así de fácil porque significa que no entendiste aún una serie de cosas y circunstancias que hay en este camino y en este proceso de aprender a ser terapeuta. Entonces, vamos a movernos, lógicamente, desde la sinceridad y desde el corazón. Si yo necesito carencia, protegerme, es que hay un miedo resonando en mí. ¿Miedo a qué? Miedo a acompañar desde el corazón a otros seres y a otras personas en consulta, entonces no estoy preparado. ¿Cómo voy a acompañar a los demás si no me puedo sostener a mí? Podemos armonizar nuestro espacio, podemos uh, situarnos, mentalizarnos, ponernos en una frecuencia acorde a la actividad que vamos a realizar de acompañar a la gente. Y esto ya se, se produce mientras preparamos la sala, mientras hacemos nuestra meditación por la mañana o nos situamos, separamos la vida de la calle, con ese ritmo y bajamos pulsaciones, nos centramos en acompañar a la gente, damos lo mejor de nosotros, nos ponemos en nuestra mejor versión, donde está la necesidad de protegerse, no existe. Entonces cualquier tema relacionado con protegerse, necesidad de protegerse, todo eso son puertas, cualquier tipo de protección energética es una puerta que abres al miedo ¿por qué te proteges? porque tienes miedo, si no, no te proteges si tú estás en tu eje, estás en tu frecuencia, estás con una seguridad, con una información recordemos que somos ejemplo, es decir, ejemplo, ¿cómo le vamos a decir a una persona que sabe del miedo? si nosotros somos los primeros que tenemos miedo, que vamos protegiéndonos, ¿de qué hay que protegerse? ¿De quién hay que protegerse? ¿Qué conceptos son estos? Estos son los conceptos de usuario No son de usuario y puede que de alumno, ¿de acuerdo? Pero cuando pasas ya a terapeuta a acompañar a los demás Todos estos conceptos desaparecen absolutamente Y si no, permíteme que insista En lo mismo que he dicho antes Algo por el camino Faltar una parte de formación por el camino para llegar a ese paso de decidir ser terapeuta y acompañar a los demás, seamos sinceros con nosotros mismos y sepamos cuándo estamos preparados, cuándo no. Incluso podemos estar años ejerciendo de terapeutas y un momento dado tenemos una movida frecuente y no nos sentimos, pues nos separamos un tiempo, hacemos otra cosa y luego podemos seguir. ¿De acuerdo? Nos movemos por corazón, nos movemos por vocación, nos movemos por amor. ...entonces estamos hablando de un tipo de frecuencias determinadas... ...en las cuales el concepto de protección... ...se desvanece absolutamente. Tenemos miedo que se nos pegue algo de algún paciente, de algún usuario... ...el qué... ...una entidad, una emoción... ...una larva, un implante... ...qué... ...un pensamiento... ...que se nos pegue la mala suerte... ...que se nos pegue... ...es miedo... así de fácil. Entonces vamos a bombernos a nosotros mismos. ¿Estamos preparados o no estamos preparados? ¿Si ¿Sí estamos preparados? ¿Podemos asumimos la responsabilidad de acompañar a los demás? No hay protecciones. Y cualquiera que anuncie o incluso que plantee que los terapeutas pueden llegar a, a entrar a hacerse protección. Olvidémonos So, hablamos de otras cosas no hablamos de este proceso evolutivo que pasa desde que somos usuarios hasta que somos formadores es una cadena son cuatro escalones largos a lo mejor pero son cuatro escalones de aprendizaje y crecimiento entonces pues nada a cualquier duda que puedas tener al respecto o la situación personal pues puedes escribirnos a Preguntarnos y buscar cuál es la parte que está ahí, que falta, qué información te falta para dar ese salto y, y saltar a, a subir la frecuencia sí, a protegerse absolutamente no. Muchas gracias y nos vemos en otras entregas.